Él conocía a ese señor que entró, que él lo mandó a llamar. Estamos viendo, eh, un poco larga, las declaraciones que colgó Solange eh, Borges. Me parece que aparte parte comunicadora es periodista. Y ella fue la que en sus redes sociales estuvo transmitiendo en vivo, desde que entró y grabando, porque eh, Olloa, eh, el gordo, el que resultó eh, muerto en esta acción, Pedía también eso O sea, él quería que e Incluso le preguntaba en, en ocasiones ¿Cuántas personas están conectadas? O sea, no sé si fue que él vio una película Y tenía esa película en mente Y déjeme decirle Que el joven José Antonio Reyes Uyola El gordo Era un joven que Llevaba una vida Normal, incluso era estudiante De medicina Oigan bien, estudiante De medicina con un futuro que si él hubiese seguido, quién sabe, hoy hubiese, eh, en un par de años, se hubiese graduado de médico o de otra profesión. Pero él mismo, en el video, le pide perdón a un hermano. Le pide perdón a un hermano. ¿Qué es ese sonido? Le pide perdón a un hermano, diciéndole, perdóname tanto que tú me aconsejaste que siguiera mis estudios. Que no comprar esta arma. Pero aparentemente el joven se desvió. Se desvió. Y es ahí los resultados. Señores, el que ahí hierro mata, hierro muere. El que coge el camino de la delincuencia no termina bien. Eso no hay que ser científico. Eso no hay que meterse a delincuentes para saberlo. Atención juventud. Tú que estás delinquiendo, estás a tiempo. Ese joven todavía en esa situación estaba a tiempo de salir de ahí, iba, obviamente, iba a, a, a, a ser arrestado y posiblemente sí. iba a ser condenado a varios años, pero iba a salir joven porque, o sea, iba a salir todavía con tiempo de enderezar su vida, porque incluso a él se le estaba acusando de herir a un joven que gracias a Dios no falleció y de esta situación iba, iba a ir arrestado iba a ser procesado, y quizás condenado. Pero estaba a tiempo aún todavía en esa situación. Lo dice el mismo coronel, lo dice la señora, y se, y se ven los videos que están colgados. Entonces, mi, mi, mi opinión es la siguiente. He escuchado declaraciones de algunos eh, sacerdotes, algunos padres, preocupados porque el teniente coronel se hizo pasar por sacerdote y están condenando esta acción yo digo que no ese coronel es un héroe porque entonces ¿qué le vamos a dejar a nuestra policía? Cuando lo miren ahora, estamos criticando los tres policías, cuatro que le dieron la golpiza, eso, eso hay que agarrarlo y darle una pela a sí mismo en medio del parque eh, eh, eh, central de, de, de, de Asu. ahora bien estamos también reconociendo a este teniente coronel que hizo una acción y salvó varias vidas, la del niño, la de la, la de la madre, la del esposo, la de la periodista y la de él mismo y las otras personas que estaban allí. Este joven todo el tiempo estuvo con la pistola, como se dice, sobada, y apuntando. En momento agarró el niño así y, y le tenía la pistola en la cabeza y a la madre también. Entonces, es una táctica que los policías están preparados. Han criticado, señores, pero ¿y en qué mundo que vivimos? Aquí no hay, aquí no hay eh, eh, libertad de credo. Donde usted cree, en la, yo por ejemplo, yo soy católico y creo en mi iglesia. Pero hay gente que son testigos de Jehová, hay gente que son evangélicos. Y eso se respeta. Eso la constitución lo dice. Eso se respeta. Y oigan lo que saltan la gente... Que el padre, que, que el teniente coronel era un analfabeto, que no se sabía el Salmo 91. Yo soy, yo soy católico y yo no me sé todos los salmos. Pocos salmos me sé. De por Dios. ¿Cómo le van a exigir a un policía que se sepa el Salmo 91? Eso no es un obligatorio. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que un policía debe saberse el Salmo 91? Y el delincuente le pide al sacerdote que era un policía encubierto, el Salmo 91, entonces es un militar ya con experiencia táctica y dice, bueno, si él sigue insistiendo y yo no me sé el Salmo, va a descubrir que yo estoy encubierto. Según las declaraciones del Teniente Coronel, dice que él lo apuntó con la pistola. Yo me imagino que algún movimiento o algo y ahí lo ejecutaron. Ejecutó eh, lo que tenía que ejecutar Porque, óigame, eso es así Lamentablemente Siento, y lo dije desde el viernes Cuando dimos la noticia, siento mucho la pérdida De este joven, que tenía un futuro Brillante, era estudiante Incluso de medicina Y tenía un futuro brillante Y lamentablemente se fue por el, Por la delincuencia, y miren cómo terminó Entonces no podemos decir Que la policía es mala Que el teniente actuó mal, no porque, señores, ¿cómo el teniente, iba llevar, el teniente coronel iba a llevar a un sacerdote también a meterlo en la boca del lobo? No, si él hubiese pedido un doctor, el, el, el teniente coronel se hubiese disfrazado de doctor. Si él hubiese pedido un ingeniero, se hubiese disfrazado de ingeniero. O sea, que no es un asunto que, que el teniente analizó y dijo, déjame yo vestirme de, de, de sacerdote para... no. Eso es una táctica muy bien hecha por ese teniente coronel. Lo que pasa es, Roberto, hay, hay varios puntos, es lo primero. Uno de ellos es que al armar dicha estrategia, táctica, como bien indicas, eh, se esperaba un desenlace diferente. Eso es lo primero. Pero también es cierto que el momento es el que habla. Eh, necesariamente... El error estuvo en que no se vio el video completo al momento de hacer el análisis aquí el viernes. Simplemente se vio la acción de que el muchacho no tenía en ese momento al niño en las manos, apuntándole directamente que está malísimo. No se tenía el, el sentido de, de negación que tenía el, el secuestrador. Se veía una actitud pacífica, simplemente hablando incoherencias. Pero más bien no se veía esa actitud de negación. Tampoco se vio él solicitándole al sacerdote la lectura del Salmo 91, que precisamente en las declaraciones del Teniente eh, Coronel dijo que no se lo sabía. Y es un asunto de lógica igualmente. Si alguien hace ese accionar, no se sabe el Salmo 91, es lo que va a decir. wow y qué padre es este que no se sabe dicho dicho Salmo. Eh, ahora bien. La posición de la Iglesia Católica, o no de la Iglesia per se, sino de algunos sacerdotes, de decir que es una falta de respeto a la investidura que representa, porque le hace daño a la imagen de la Iglesia Católica, que es mi iglesia igualmente, es algo cuestionable, ya que en los últimos años quienes han dañado la imagen de la Iglesia están dentro de la misma iglesia. ¿Será que yo no quiero ...que la sigan dañando, eso puede ser, es, es algo más, más válido, más coherente. Lo que sí es que si nosotros nos hubiéramos encontrado, Dios libre, en la situación... ...igualmente quizás hubiéramos eh, pensado igual que lo correcto fue eh, matar al policía. Ahora, después que se dijeron todos los puntos que el muchacho en sí no estaba dispuesto a entregar, hay un asunto de más lógica en que el policía actúe como, de, como actúa en el momento es lo que la conclusión que yo de mi parte saco es que el policía actuó por el momento, no tenía intención de matarlo al principio porque entró con toda esa estrategia, o sea que no tenía una intención neta de matarlo porque si no lo hubiese hecho de alguna otra manera y no había hecho el esfuerzo de disfrazarse, de tratar de negociar, como repito, no se vio en el primer video, por eso el, el análisis de muchas personas, que fue mi análisis igualmente el pasado viernes aquí, al ver todo eso, recaudar todos los datos, hace un sentido más de lógica. Y repito, el momento es el que habla. Y eso fue lo que lamentablemente sí, eh. pasó, una situación muy triste que nadie se quisiera ver envuelta de ninguna manera, ni directa, ni indirectamente, pero el resultado no, no fue el, el peor de todos, en sentido general. No, había en valor escenario, Veloz, pudo sí. haber un desenlace donde eh, matar al niño o la madre, o el mismo Teniente Coronel, y yo te voy a decir la verdad, para que fuera uno de ellos, de esa víctima, lamentablemente, que fuera el delincuente. No Eso. era el desenlace que se quería. E incluso, el Teniente Coronel, la misma periodista, eh, Solange eh, Borges, decía, y, y, y le hablaba, incluso le dijo, cállate, que yo no te duelo. En un momento, ella le dice, porque yo vi el video completo, ella le dice, eh... eh eh, mira yo tengo hermano yo tengo yo tengo papá yo tengo mamá cállate que yo te duelo tú no me conoces o sea esa es una táctica que se utiliza Roberto el hecho de, de hablar de la vida personal no no pero espérate no, Veloz veloz. Uh -huh. en ese caso las periodistas no son ninguna táctica la periodista lo que estaba asustada la táctica lo usó sí, el militar, sí, Roberto, no pero ella no lo estaba haciendo eh, de manera inconsciente, Sí, pero lo haciendo. Sí, pero ella lo dijo porque ella estaba llorando, incluso al otro día que ella colgó su video, ella lo hace llorando con mucha pena y dolor, y hay gente que incluso la, la quiere también condenar a ella, como que ella fue parte de la trama, ella no fue parte de ninguna trama, ella lo que fue como periodista porque pidió una periodista, igual que a mí, que, que, que, que un delincuente diga, yo quiero que me haga Roberto Neri, Ahora está La periodista tú quieras ir. que estaba transmitiendo en vivo también todo lo que estaba no, pasando. No, pero no fue porque ella quiso tampoco, fue el delincuente que le pidió eso. Y a cada rato le decía, ¿cuánta gente conectada? ¿Qué dicen? Porque el celular de él supuestamente estaba descargado, pero no sé lo que hicieron pasar, no sé si, si, si era cierto o no, pero en, en, en varios momentos él dijo, mi celular, y ahí es que él le pide a ella que transmite en vivo, que incluso eso me da paso a decir... Que el teniente coronel sabía que estaban transmitiendo en vivo, no iba a hacer una acción por encima de la ley él lo hizo en defensa propia es lo que él dice, porque él apuntó con el arma y, y se ve que él está con su arma y en ningún momento deja de apuntarle al niño, a la madre ¿eh? incluso él mismo decía que se iba a quitar la vida, entonces eh, eh, por eso abrimos un debate en las redes eh, tenemos que desconectar de Canal América, eh, Veloz hasta las 12 del mediodía, seguimos por aquí por teleno canal 10, pero si tenemos llamaditas, vamos a abrir la línea, a ver qué opina la gente sobre esta situación específica, eh, de ese desenlace eh, fatal que lamentablemente eh, ocurrió este fin de semana, precisamente el viernes eh, en Cotuí, si actuó correctamente o no el teniente coronel eh, en esa situación, si tenemos llamada la tomamos, si no nos vamos a la pausa, eh, señor director, porque tenemos ya varios temas y estamos tratando de hacer contacto con el alcalde eh, de, de Nagua a propósito de la situación que hay en Nahua, en María Trinidad Sánchez, con este tema del COVID, el mismo alcalde preocupado dice que eh, está solicitando el cierre por 24 horas en Nahua por la gran cantidad de contagios de personas que han fallecido. Así que si tenemos la llamada 809-725-0505 Por favor, llamen a, a través de la línea Porque por el WhatsApp eh, personal mío No me gusta eh, dar esas opiniones En las redes sociales eh, mucha gente eh, o, opinó Y, y, y dejó su, su, su, su, su la idea que tenía Por ejemplo, hay gente que están de acuerdo Y gente que no, tenemos una llamadita las Buenas. Las opiniones están divididas Buenas, Buenas. Sí, que nos habla por favor no, no no estoy de acuerdo con qué no está de acuerdo aló bueno, él no dejó claro si, si no está de acuerdo con que el hombre falleciera en manos del teniente coronel o, está de, o, o o con que él tomara en rehén a esa persona, no, no dejó claro eso